Para combatir la ola delincuencial en esta ciudad de San Francisco de Macorís, serán aumentados los patrullajes, según informó este martes el general de la plaza policial, Orinson Oliven Minaya. Eh, para mantener el control, eh, estamos focalizando los operativos, pero cuando empecemos ya a tener reuniones con la sociedad civil, que ellos son parte de lo que es la seguridad ciudadana. Ellos son los que saben dónde tienen sus problemas, nosotros los vamos a focalizar Yo creo en el trabajo en equipo, creo en la comunicación, en darle confianza a la sociedad civil para que sea ellos que nos digan dónde nosotros tenemos que trabajar, dónde ellos quieren que nosotros les sirvamos, dónde ellos necesitan que la policía les mantenga el control, porque ellos son los que viven el día a día. Entonces, eh, llegué, hemos tenido un... ...unos talleres por orden del director general... ...que ofrecerle a la dirección regional completa... ...pero ya a partir de mañana... ...si yo quiero, voy a empezar las reuniones... ...con la sociedad civil... ...y ahí vamos a focalizarlo más... ...nosotros lo estamos focalizando en sitios vulnerables... ...en base a mapificación que tenemos... ...del delito... ...pero me gusta compenetrar a la sociedad civil... ...a todos los entes de la sociedad civil... ...a su seguridad... ...y eso lo estamos haciendo... ...y lo vamos a empezar en práctica... su noticiero regional... Robinson Polanco.